de compañeras y compañeros. Por eso, el próximo 4 de abril te convocamos a movilizarte por juicio y castigo para Sovich. Juicio y castigo para todos los policías que actuaron en el operativo y cárcel efectiva en una unidad federal para Darío Poblete. Próximo 4 de abril, 18 horas, en el Monumento a San Martín. Carlos Puente Alba, presente. Thank you.